Gracias, Carolina. Muchas gracias, Yerjan, Gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Miren, el día sábado recién pasado, eh, la República Dominicana despertó con la noticia de la muerte de Monseñor Agripino Núñez Collado por eh, cuestiones de salud, por complicaciones de salud. Eh, Agripino Núñez Collado es indudablemente un personaje que habrá que recordar por, por bien o por mal, eh, porque estuvo ligado desde el año 1970 a la vida pública nacional. Y digo en el año 1970 porque en ese año fue designado como rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, en ese tiempo no era pontificia todavía, lo del de, pontificado vino luego. Eh, a partir de ahí se eh, cambió su nombre en vez de Ucamaima era Puncamaima Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Dudablemente que la Madre y Maestra eh, fue contrario a lo que se esperaba quizás fue quien hizo la parte del equilibrio, o sea la contradictoria que estaba frente a la universidad pública, es decir. La universidad privada más importante era la Punca Mayma. la universidad pública más importante era la UAP. Por supuesto, nada más hay una, bueno, ahora mismo hay creo que una o dos más públicas. Una en Cotuí, hay una en Cotuí que es pública. Eh, y la, la Punca pues indudablemente que se convirtió en esto. Para, yo decía paradójicamente porque... El movimiento renovador de la UAS se inicia a partir de la muerte de Trujillo, da al traste con la limpieza eh, eh, de todo lo que era personero del trujillismo, que había muchos en la, en la, en la universidad, eh, casi todos, aunque habían alguna, algunos eh, docentes, que habían entrado ahí por una designación del sátrapa, pero bueno, era, era lo que se, se, se esperaba. Pero habían man, mantenido una posición bastante erguida, una posición bastante valiente con relación al régimen. O no se habían metido en política y, por supuesto, eran académicos, ...de grandes luces. Por esa razón, algunos se quedaron. Pero todos los que salieron de ahí, incluso algunos que no estuvieron de acuerdo con el movimiento... ...y se enfrentaron a lo que él preconizaba, fundaron la Universidad Pedro Enrique Jureña, la UNFU en la capital. Que, como todo el mundo sabe, la UNFU tuvo su momento de gloria, y ya, pero comenzó a declinar al punto de que hoy día se habla de universidades como UNIVE, se habla de universidades como Pucamaima, incluso la Universidad Católica Nordestana tiene mejor ranking en términos de las universidades que la propia UNFU. ¿Por qué? No sé, habría que analizar y ver qué, qué pasó con esa academia que está en esas, en esas condiciones. Pero bueno, lo que quiero decir es que de la mano de Agripino Núñez Collado, la Puca Maima se convirtió en la universidad privada más importante de la República, de donde han egresado una serie de gente o una serie de personalidades han estado ligadas al desarrollo de esa institución. Agripino, además, en 1900, eh, en el 2005, creo, 2005, fue designado como el primer presidente del Consejo Económico y Social de la República Dominicana y fue eh, sustituido por su problema de enfermedad. Ahora en el 2020, hace cosa de un año o menos, o, sí, hace más de un año. Eh, 20, bueno, estamos en el 22, van va a ser dos años que, tuvo, que fue separado. de auca, Del auca maima o de la punca Maima eh, Agripino asume la dirección en 1970, pero abandona esa dirección en el 2014, o sea, duró 40 y pico de años. Agripino no era un hombre de grandes luces intelectuales, eh, no era un, un intelectual como tal, eh, no tenía ese currículum eh, abultado de, de, de, de mucha gente que tiene un doctorado, que tiene una maestría, Agripino es egresado de la UAS en filosofía, egresado del seminario en teología, pero la teología la hizo en España, en una universidad española. Por lo que Agripino lo que tiene son dos títulos, o lo que tenía eran dos títulos profesionales, pero tenía una gran capacidad de concertación y acuerdo. Logra, logró o fue el, el, el, el gran concertador de la República Dominicana, porque independientemente de que esas concertaciones no dieran el resultado que se esperaban debían de dar, independientemente de eso, la intervención de Agripino Núñez Collado en muchísimos de los enfrentamientos que se dieron en este país por diversas razones, por, en diversos estamentos públicos y privados de la República Dominicana, hicieron que Agripino Collado pusiera de manifiesto su condición de mediador y arreglador de cosas. Y aunque no dieran, como digo yo, el resultado esperado al final, uno sabe que en ese momento histórico en que vivía la República y en la que él intervino, por lo menos se distendió el panorama nacional producto del acuerdo a que se llegó. Mucha gente no quiere, no, no quería saber de Agripino. Agripino tuvo muchos enemigos, gente que lo criticaron. ¿Por qué? Bueno, eh, mucha gente entendía que Agripino aprovechaba su condición de rector de la Pucamayma, de ser un hombre muy ligado a los grupos de poder político y económico en la República Dominicana, ser la persona reconocida como el gran mediador de la República Dominicana y aprovechaba eso en su favor o en favor de la pucamaima Yo pienso que era algo que era casi inevitable para una persona que tenía tanto poder social, tanto poder, o que podía dirigir tanto poder político en un momento dado como era Agripino. Parecería un poco extraño que no se beneficiara de esa circunstancia. Entonces, en definitiva, eh, digamos que era de esperarse que eso pasara. Ahora, ¿le rindió un beneficio a la República? Yo pienso que sí. Yo pienso que Agripino le rindió un gran beneficio a la República porque, vuelvo y repito mi tesis, aun cuando aquellos grandes acuerdos en los que estuvo ligado Agripino Núñez Collado no dieran al final el fruto esperado, pero por lo menos en el momento en que se produjo en la República Dominicana, o sea, el momento histórico en que se produjeron, por lo menos hubo distensión de grandes cosas, de grandes enfrentamientos, hubo distensión los acuerdos distendían la situación política, social y económica de la República Dominicana y eso era un respiro que se le debía agradecer a Agripino Núñez Collado y a su intervención. Yo no creo que sea un santo, nadie lo es en esta tierra y menos una gente que lidia con tanto poder político y económico. Yo tengo un amigo, bueno, tenía un amigo que decía que hay que ser muy maldaoso para llegar a ser obispo yo no, nunca me he sentado a analizar ese, ese criterio que tenía mi querido amigo hermano, ya fallecido hace mucho. Creo que mi otro hermano todavía con vida, aunque dice él que está al borde de la tumba. Eh, pienso que mi otro hermano, que todavía está vivo, como decía, eh, piensa lo mismo. Me refiero a Frantejada, que hay que hacer mucha maldad para llegar a ser obispo pero indudablemente que este obispo que falleció era un hombre ligado a la educación y que los frutos que dejó son tangibles. Tangibles en el sentido... Tangibles en el sentido... Eso pasa en, en, en las mejores familias. <ríe> que alguien mueva la cámara sin querer, eso, eso, no, es, eso no es extraño. Pues bien, que alguien... Eh, eh, eh, aunque no dieran los frutos, como yo decía, pero al final habría que agradecer la distinción social y política que pero, él ayudó amado, a lograr. Amado, escúchame, pero quizás eh, eso que han dicho, han manifestado eso, quizás porque no conocen a, al obispo emérito de San Francisco de Macorís, Monseñor Jesús María de Jesús Moya. Hay que ver la calidad humana de ese señor No, no, porque este que yo digo Era un ateo convencido O sea, el amigo sí, que tenía pero, ese criterio Que ya falleció Era un ateo convencido sí, sí, ¿Tú pero, entiendes? Pero tú, por ejemplo, encasillar a todos los obispos Diciendo que hay que ser muy qué Muy, muy perverso Muy perverso. no, pero por Dios <risa> eh, Mire, el que, el que tenga la oportunidad de conocer a Jesús, a Jesús María de Jesús Moya eh, Se convence de lo contrario Se convence de la clase de ser humano que es ese señor volví bueno, wow. y te repito, yo no creo yo no creo esa, esa, Yo no creo esa tesis Humilde, humilde y un excelente ser humano No, y cuando tú analizas eh, no, Estoy hablando de Monseñor Jesús María Jesús ah, María Porque yo lo he conocido Hay gente, mira, hay gente que, que ha algún ha tenido algún sufrimiento Ha tenido alguna dificultad por la intervención de un ministro importante de la Iglesia Católica Y inmediatamente piensa que todos son iguales. Sí. Pero en la Iglesia Católica también hay gente mala. Olvídate. En todas partes. En todas partes los hay. Ahora, eh, cuando tú mencionas a obispo de la talla de Monseñor Jesús, María de Jesús, estamos hablando de un santo, prácticamente un hombre que todavía, todavía sigue sirviendo a la sociedad, y no está ni siquiera físicamente en condiciones de hacerlo, pero él no abandona eso. Tú lo invitas a, a, a, a, a una inauguración de algo, eh, a, a dar unas palabras, y él va a bendecirla. Una, un, uh -huh. O sea, es un hombre, es un ministro de Dios. Muy ¿sí? afable. O sea, una energía, obispo, una calidez. Y el obispo que tenemos ahora, ha ido por ese mismo camino. O sea, ha sido <risa> un tipo que además de ser un gran intelectual, un intelectual recio Además de eso es un gran Ministro de Dios Pero bueno, cada quien tiene su opinión Y uno se la respeta eh, En definitiva, vuelvo y le repito Yo pienso que las ventajas Que, que tuvimos teniendo A, a Agripino Núñez Como mediador en grandes cuestiones Incluso la última Fue el tema de, de Punta Catalina Que él fue el presidente de esa comisión eh, Junto con eh, eh, este hombre de, de, de ¿cómo se llama? Pepín Pepín Corripio Pepín y un grupo, o sea que en definitiva hay que agradecerle a la vida haber tenido en su momento a don Agripino pasa su resto y eh, vuelvo y le repito, no todo el mundo es inmaculado totalmente siempre usted tendrá sus manchas y creo que Agripino las tenía, pero si lo ponemos en una balanza, quizá lo que hizo bien es más que lo que hizo mal. Bueno. Pasa su resto. Bien.